Todo está guardado en la memoria. Lanzamiento de la primera edición del periódico Andante. El semillero Escuelas para la Paz y Memorias del Conflicto. El Observatorio de Derechos Humanos y el Eje de Paz con Justicia y Democracia invitan al evento que se llevará a cabo este miércoles 1 de marzo de 2017 de 11 de la mañana a 1 de la tarde en la Plaza de la Memoria, edificio P, sede, calle 72. Refugio de la vida y de la historia Durante la presentación se dará a conocer La propuesta de la Escuela para la Paz y la memoria del conflicto Libre como el viento Lanzamiento de la primera edición del periódico Andante